cuentan con diseños de calidad y sus precios no son muy asequibles tienen una reputación de poca durabilidad aquí te mostramos algunas groundwork originarias de inglaterra estas botas cuentan con una gran variedad de diseños modernos que van desde botas casuales a botas para senderismo pero su calidad y durabilidad no son lo esperado aunque la mayoría no son nada baratas. Savage Island Estas botas cuentan con diseños casuales más austeros y siendo populares por sus botas de seguridad no son nada duraderas, aunque a diferencia de las Groundwork, sus precios son mucho más accesibles. Find Find Cuenta con diseños más elegantes que las anteriores mencionadas, que van desde cuero hasta gamuza, Perfectos para usar con jeans hasta pantalones chinos, pero su calidad deja mucho que desear. Portman Portman es más comúnmente conocida por sus botines elegantes con una amplia diversidad de colores a elegir. En su mayoría de estilos casuales, aunque su calidad no varía mucho de su precio. As Boxing. Aunque a simple vista se ven de muy buena calidad por sus diseños rudos y modernos, las botas As Boxing no son nada duraderas. Aunque, igual que las anteriores, son de precios accesibles. Miltec. Las botas Miltec se llevan el peor puesto en esta lista ya que a diferencia de todas las anteriormente mencionadas, sus diseños no son muy agradables para la mayoría y su reputación de calidad es muy mala, aunque sus precios no son nada accesibles. Estilócrata, dinos qué opinas. Déjanos tu comentario y por favor, no dejes de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima.